Lupa, lupa presente, presente, Presenta, presente. Sí. Presen, presen, presen, presen, presen. Ah, jeje, <ríe> nada malo va a llegar Dios me ayudarás lo que diría el ciego Pero yo te anhelo, y con el lápiz escribo lo mucho que te quiero Y es que el dinero es un papel, dicen los compañeros Y el que sabe, sabe, y el que sabe, sabe ¿Y qué fue lo que pasó? Yo sé que nuestro Dios...